Bien hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula El Poder del Susurro. Y para ello se encuentra esta reflexión en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 13. Y en estos versículos, ¿verdad? Jesús nos aconseja a orar en privado al Padre, en el lugar secreto, no abiertamente para ser vistos en las calles. Jesús también nos enseña una oración modelo palabras susurradas desde la intimidad pueden ser más poderosas que las peticiones que se gritan en la corte hay un gran poder en un simple susurro los maestros de escuela saben por experiencia que el susurro es más efectivo para ganar la atención de una clase que está alborotada sabes por qué cuando alguien susurra nosotros escuchamos de cerca porque pensamos que de otra manera no vamos a escuchar algo importante el susurro es poderoso porque es la voz de la intimidad los esposos en la intimidad no necesitan gritar o hablar con tonos normales. Un susurro es suficiente para compartir pensamientos y sentimientos intencionados para nadie más que para ellos mismos. Dios ama la suavidad de una voz dulce. De hecho, es su forma preferida de hablarle a sus hijos, a todos los que comparten una relación íntima con él. Es por eso que es importante para nosotros desarrollar la disciplina del silencio como parte de, no de nuestra adoración. A veces Dios nos habla en susurro y debemos estar callados si, quer si queremos oírlo. Una vez cuando Dios le habló a Elías, su llegada fue precedida por un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero no se encontró en ninguno de ellos. Después él le habló a Elías en una voz suave. En el Salmo 46.10 dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. El profeta Bakú declara, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante su presencia. A Dios le agrada hablarnos con tonos suaves, así que entendemos que a Él le gusta que le hablemos de la misma manera. Cuando estamos en la intimidad con el Señor, no hay necesidad de que gritemos. Todo lo que tenemos que hacer es susurrar. Esto es lo que Jesús tenía en mente en Mateo capítulo 6, cuando les enseñó a sus discípulos a orar. Santiago dice que la oración efectiva se eleva al Padre a través de las palabras suaves que sus hijos hablan desde los secretos. Las palabras susurradas en la intimidad Siempre tiene más peso con Dios que las peticiones al grito. El poder detrás de la oración es el poder de la intimidad. Es el poder del susurro. Dios les bendiga.